Marina Cue es una comunidad que está situada a 280 kilómetros de Asunción. Se ubica en la colonia de Ibirapetá de la ciudad de Curuguatú del departamento de Calindeyú. Es el sitio donde ocurrió uno de los hechos más sangrientos de la era democrática en Paraguay. La masacre de Curuguatú A 10 años de la matanza, Marina Cue persiste, sin justicia y sin poder regularizar sus tierras. Ayer la Cámara aprobó una ley para reivindicar a los ocupantes de Marina Cue. Entre los ministerios, el Ejecutivo y el Congreso de la Nación, en una semana hay una solución y hay una fiesta y hay una reivindicación histórica para nuestros compatriotas que reclamaban ordenadamente un pedazo de tierra para trabajar. El gobierno de Mario Abdo Benítez intentó dar solución a sus ocupantes, pero no lo logró. Con la presidenta del, del INDER y la presidenta Infona, venimos a anunciar que el presidente de la República firmó el decreto por el cual se objeta totalmente el proyecto de ley. Entonces, el gobierno planteó otra propuesta es rechazada entonces dice que este ya pueden dar pero no, eso porque la deforestación cero, ¿no? okay. pero qué hace el gobierno ni aparecen ellos también para, para decir también eh, vamos a hacer mientras esto le vamos a dar esto, mientras pero ellos están en su oficina y te, te, te mandan papeles o te van a la reunión le pedís reunión, te dan audiencia pero te dicen no, no le podemos dar porque es una reserva científica Marinacué es tierra fiscal desde 1967 y en ese entonces poseía 2.000 hectáreas. Pasó a manos de la Armada Paraguaya, que lo abandonó. Por eso se destinó para la reforma agraria en 2004 con 1.748 hectáreas. Pero Campos Morombí, del Grupo Riquelme, se adueñó de la misma en 2005 mediante una demanda de usucapión. Vecinos, sin techos y campesinos han venido pidiendo el acceso a la tierra desde entonces. Así fue como comenzaron los sucesivos desalojos hasta que se dio la masacre en 2012. En 2015, Campos Morombi hizo una donación irregular de Marina Cuea al estado y las tierras fueron declaradas Reserva Científica bajo la denominación de Reserva Uberá. Fue lo que frenó al gobierno actual porque se interponía con la Ley de Deforestación Cero. Esto significó otro nuevo comienzo para Marinacue. En Marinacue viven mayormente familiares de las víctimas y procesados de la masacre. Entre ellos hay una división. Hay un sector que está dispuesto a aceptar 1.748 hectáreas, el otro exige las 2.000 hectáreas. Esta diferencia se convirtió en un conflicto interno para la comunidad. Nunca andas de riquelme, a podemos considerar que andas ahí a reserva. Ahora como ocupante, lo rechaza. Y cuando hay ahí, claro, como familiares de víctimas, hay gente de allá hoy seguida, y que hoy con la institución allá. Institucionalista, sé uh -huh. si como ocupante, sí. como expreso, como víctima, y me di uh -huh. de acuerdo. Uh -huh. Ahora, como ocupante, no me de acuerdo a los papas jugados sobre esas dos mil hectáreas. No hay forma de, de llegar a otro tipo de acuerdo. Va ese pico obrero negociar, pero un que tiene acuerdo de cosas que irregularidad venía a cometer. No obstante, los ocupantes buscan un bien común el bienestar de la comunidad. En un recorrido guiado por Martina Paredes, se pudo acceder a Marinacue. La comunidad es una población netamente rural. Tiene un solo camino de tierra, a varios kilómetros de la ruta, en medio de sojales y montes. imposible con el auto. Hacía eh, módulos también posee una escuela a la que acuden 140 alumnos, un comedor y una iglesia. Además de otros espacios creados con ayuda de ciudadanos de la capital que más tarde fueron razón de conflicto. Por ocho años no tuvieron energía eléctrica. Recién consiguieron en junio de 2021. Tuvimos que comprar transformadores, eh, así vendiendo mandioca, haciendo actividades para comprar para nuestro transformador y ponemos alambre ese está precariamente. En medio de este escenario, el problema de la tierra continúa. Es la causa por la que el 15 de junio de 2012 perdieron la vida seis policías y once campesinos, por el que once labriegos fueron condenados por la muerte de uniformados y luego absueltos, por el que nunca se investigó el fallecimiento de los ocupantes. Hace Heshapeina o un casco azul o la policía peyo peyo jaja eche ya seco vaya ja. ese ese tipo es un eche eche eche eche eche eche eche eche eche eche eche Mm. con paciencia los jóvenes y se proceso no 10 años mm. -Sí. a no publica en un de entonces no ni otro a ni más a foto de otro lado por el 70 familia a la ciudad de la la la ciudad de la la ciudad de la ya y la ciudad de la ciudad de la la la la la de la la la la la la que la la la Todavía no se hizo justicia por la masacre de Curuhuatú.